La meditación es una práctica milenaria que está experimentando una gran popularidad en Occidente. Estudios avalan los beneficios de meditar, eh, esto tanto a nivel mental como emocional. En nuestro programa le contamos más en la siguiente entrevista. En el Doctor en Casa ya estamos junto a Cristian Esparza. Cristian es instructor de meditación en Meditación Chile. Muchas gracias Cristian por aceptar nuestra invitación y estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias, Claudio, por invitarnos. Felices de poder participar. Eh, Cristian, eh, se, ha hablado, se habla mucho de la meditación. En mi caso personal me ha tocado leer eh, hartos libros donde dentro de todo lo que recomiendan justamente es tener un espacio para meditar. Cuando uno quiere ser eficiente durante el día, cuando uno quiere trabajar bien, cuando uno quiere, sobre todo, mira, lo más importante, es bajar la carga del estrés, bajar esa ansiedad que uno tiene, por la proyección que no tiene hacia el futuro, por los problemas que tuvo en el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Mejorar la calidad de vida. Hoy día lo que tenemos que agregar a nuestra, a, nuestro, a nuestra rutina diaria, obviamente, que es el tema de la meditación. Los médicos siempre hablamos de alimentarse bien, hacer ejercicio, y yo le agregaría hoy día este tercer elemento que es fundamental, que es la meditación. Gracias por estar hoy con nosotros y que nos cuentes un poquito de, de, de este tema. Sí, muchas gracias, Claudio. En realidad es que sí, es súper importante integrar la meditación como algo dentro del día a día de uno. Y claro, que es la meditación, a veces uno se confunde un poco que entre relajación, que es como respirar un poco, estar más tranquilo, pero eso es algo bastante momentáneo. La idea de la meditación es poder tomar unos minutos dentro del día, hacer una pausa y poder reflexionar acerca de uno, cómo estoy viviendo, cómo he vivido durante el día, las cosas que guardaban en mi mente... Y al poder limpiar esas cosas de mi mente, al poder sacar todo eso de mi mente, obviamente, como tú muy bien decías, bajan toda esa cantidad de pensamientos, baja todo el estrés, y también lo más profundo es que uno puede cambiar la mente de uno, cambiar cómo se está comportando, los hábitos que uno tiene, y de esa forma puede estar mucho más feliz, en realidad, en su día a día, y más concentrado, como decías tú, donde no hay tanto sí. pensamiento. Ahora, de, de, si nos vamos un poco a lo que se ha estudiado, lo que se ha investigado en relación a la meditación, eh, en tu experiencia, lo que tú has indagado, ¿cuál es, qué, ¿qué cosa, cómo se relaciona con el bienestar? ¿Qué cosas puede mejorar la meditación en nuestra vida? Sí, mira, en realidad es muy, hay muchos estudio al respecto y muy, se si lo quiere que lo llevemos al ámbito más científico. En realidad es que uno, todo lo que uno guarda dentro de su mente, no solo lo guarda como en su cerebro, también en las células. Y claro, al guardarlo dentro de esas células, uno empieza a producir ciertos bloqueos dentro de su mente y dentro de las células. Y eso hace que se bloquee también la circulación sanguínea. Y eso a veces genera un poco la enfermedad. Ahora, al limpiar la mente de uno, al sacar todo ese estrés, todos esos pensamientos, obviamente la circulación empieza a ser mucho mejor en ese sentido y uno mejora mucho más su sistema inmune. Ahora, claro, en estos días es lo más importante mejorar el sistema inmune, estar mucho más claro. sano. Y de esa forma la meditación ayuda mucho, mucho, mucho en mantenerse muy sano, mentalmente fíjate, también. Tiene una, una de las cosas que, que, que a todos los seres humanos nos pasa es que vivimos muy, muy proyectados, ¿no es cierto? Que, y sobre todo en este tiempo, en este tiempo de cuarentena, mm. donde las personas están muy proyectadas en, en, en, en el trabajo, en el tema de, de los recursos económicos, en el tema de la pandemia, cuándo se va a acabar, cuándo voy a poder abrazar a mis papás, cuándo voy a ir a visitar a mis parientes, a mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera, un largo, etcétera, de preguntas que todavía no tienen una respuesta muy clara eh, en la proyección futura. Y después, en el tema del pasado, en muchas personas que quedan pegadas en pucha, no lo hice bien, eh, me equivoco siempre, estos son mis errores, la culpa, esto fue mi culpa, todo este tema que tenemos de, de la culpogenia que es tremenda, eh, hace que nuestra mente también esté llena de input, eh, de pendientes, de cosas que nos van ahogando, de verdad nos están ahogando. Entiendo yo, y a mí, yo, es, es, es, es, yo antes de entrar a, a grabar te contaba que humildemente, chato, de hacer meditación, y espero poder seguir ese camino de, de, de generar la, la meditación como un hábito, así como te lavas los dientes todos los días, poder meditar todos los días. Y he, he, a ver, ¿cómo te diría? He percibido en la meditación, tú corrígeme, y ahí vamos conversando sobre el tema, que la meditación logra centrarte en el presente, en el aquí y ahora, y por un minuto o dos minutos, o el tiempo que tú le dediques a la meditación, desconectarte, de estos pensamientos que de repente son terroríficos o que te angustian o te presionan, y centrarte en ti, y empezar también a generar un espacio para quererte a ti, que también es muy importante, ¿no? Sí, mira, en realidad es que el concepto de la meditación, muy claro, en realidad es que uno siempre está pensando en cosas que pasaron, o en cosas que podrían pasar, pero finalmente nunca está viviendo este momento. Pero también cuando está viviendo este momento, lo está mirando desde su perspectiva, desde su idea. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la meditación? Es entender que yo soy como una cámara de fotos automática, con los cinco sentidos, todo lo que vi, todo lo que escuché, los olores, los sabores, las sensaciones, las guardé dentro de mi cerebro y eso que guardé en mi mente, que sería igual que como una cámara lo guarda dentro de su chip, ¿verdad? En estos tiempos, claro. con el rollo, ¿verdad? Que la cámara, eh, claro. nosotros lo guardamos como fotos, como recuerdos dentro de la mente de uno, pero con emociones, pensamientos, sentimientos. Entonces, la idea es poder parar un momento y ver qué es lo que guardé en mi mente y poderlo limpiar desde mi mente. Como tú muy bien decías, poder sacar todas esas cosas que ya pasaron, soltarlas, y eso me va a dar la tranquilidad de no tener que estar pensando tanto en el futuro, de qué podría pasar, cómo van a ser las cosas, porque en el fondo nadie sabe qué podría pasar, cómo sí. se podría andar en la situación. Entonces, Cristian, sí. eh, ¿qué, qué ejercicios para que aprovechemos el tiempo que tenemos contigo al máximo? Te vamos a estrujar hoy día. <risa> Bien, <risa> estoy a la bala. Oye, Cristian, ¿qué consejo o qué eh, tips les podrías dar a las personas que están hoy día en la casa y que necesitan... Eh, entrar en este mundo que nosotros le recomendamos entrar en el mundo de la meditación hay que decir, antes de eso también es importante mucha gente dice, y te quiero pasar tiro esas preguntas antes que entres tú con los tips que nos trajiste sí. hoy día oiga doctor, ¿sabes lo que pasa? es que yo me vuelo, me distraigo eh, chuta, eh, vienen mil pensamientos a mi cabeza y, y, y como que no, no puedo mantenerme muy concentrado en esta actividad eh, ¿qué le decimos a esas personas que de repente no entran al mundo de la meditación porque sienten que como que les es complejo? si sí, yo les diría que la meditación es muy fácil, es muy simple. Hay muchos tipos de meditación, ¿verdad? Pero lo que nosotros hacemos es simplemente sentarse un momento, que tomen un momento durante el día. Y este es el tips que les quería dar. Sienten un momento durante el día, al final del día, en la mañana, cuando tengan ahí unos minutitos, y mirar que en realidad, claro, cada momento que viví durante el día lo estuve guardando en mi mente con una emoción, un pensamiento, un sentimiento. Poder simplemente observar que siempre estoy metido en eso y desde eso también poder sacarlo de mi mente en verdad poder soltar esos, esas situaciones y, y mirarlo claramente que ya pasaron que ya se fueron y eso de esa manera solamente con el reflexionar de uno uno va a poder ir cambiando su comportamiento en el día a día estar más tranquilo pero una forma muy fácil de hacer correcto cuánto sí. tiempo debiese dedicar a, a la meditación es un tema de, de, de tiempo, algunas personas dicen, pucha, pero hay gente que medita media hora, no, yo no tengo, se angustian. ¿Con cuánto tiempo yo podría partir, por ejemplo? Sí, mira, lo más básico, yo digo cinco minutos, simplemente sentarse, como bien se decía, y mirar, no sé, en tu caso, si pudiera dar este ejemplo, Mirar, esto claramente, cuando te levantaste en la mañana, sí. guardé esa situación, ¿te acuerdas tú, Claudio, verdad? Cuando te levantaste en la mañana, uno lo guardó como una foto. Ah, mirar esa situación, simplemente observarla primero. Ah, así me comporté. Después cuando venía, no sé, al canal, ¿verdad? En ese momento también, ah, cómo venía, cómo me comporté, qué pensé. Simplemente mirar eso. Y así mirar todo el día, dentro de mi, dentro de mi mente, antes de dormir, quizás en la noche y de esa forma uno puede reflexionar un poco acerca de sí mismo así muy básicamente por eso puede ser muy simple y muy entretenido también sí absolutamente importante entonces eh, meter en este mundo la meditación es una herramienta que hoy día existe eh, gracias a ti hoy día Cristian obviamente por estar con nosotros y ayudarnos a entender más de este tema ustedes tienen un instituto me gustaría que también le pudieras contar a la gente cómo acercarse cómo ustedes pueden eh, cómo ustedes están dando instrucción hoy día ...para que las personas entren en, en este mundo. Sí, mira, en realidad durante este tiempo de la pandemia... Eh, ...estamos dando sesiones de meditación gratuitas online. Ah, porque bien. es muy necesario, como tú bien lo mencionaste antes... ...todos estamos buscando estar más tranquilos, más felices... ...sin tantos pensamientos del futuro... ...ante esta incertidumbre que se está produciendo. Entonces tenemos este sitio web que es meditoenlinea.com... ...y ahí ustedes pueden inscribirse. Estamos haciendo dos veces, vamos a subir a cuatro veces a la semana... A ...la frecuencia y estamos dando sesiones de meditación gratis estamos enseñando cómo meditar bueno. a los que no saben nada de meditación y estamos bueno. teniendo un feedback súper bueno, las personas en realidad se están sintiendo muy contentas de, de tener una herramienta gratuita de cómo meditar y desde la casa que en realidad es lo que nos toca ahora en estos días. Está buenísimo, buenísimo muchísimas gracias Cristán eh, por estar... repitamos la página web meditoenlinea.com medito, medito meditoenlinea.com, entonces ahí se pueden contactar con Cristian y el equipo, y, y obviamente sabemos que esto le va a hacer muy muy bien a las personas hoy día y sobre todo en este periodo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que nos sigamos viendo en otras oportunidades para hablar de estos temas. Muchas gracias Claudio, encantado, cuando quieras. ayudamos bien, a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias.